Hace algunos días les pregunté por Twitter si querían ver un video sobre un libro o un book haul y esta fue la respuesta, así que vamos a comenzar. Pero antes me gustaría decirles que he decidido alinear los book haul con las estaciones del año Así que aproximadamente cada 4 meses después de que junte algunos libros Y de que la tierra avance en su órbita alrededor del sol Voy a hacer un video como este Hoy toca hacer el book haul de otoño Estación que duró del 22 de septiembre al 21 de diciembre con un total de 89 días y 20 horas Estos fueron los libros que conseguí durante ese tiempo Boom Boom Birds Flying high You know how I feel Boom Sun in the sky. You know how I feel Drifting on by. You know how I feel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 I'm gonna say, You know how bom, I feel. Bom, bom. River bom, bom. running free. pueden ver lectores, no son muchos libros comparados con otros booktubers que tienen hasta 15 libros al final de cada pinche mes, pero bueno yo se los quería mostrar y también si aluntaron puse el precio del libro y en dónde lo compré, no para presumirles que el de Demian me costó como 35 pesos en Sambles, sino porque yo cada vez que veo un book haul me pregunto cuánto habrá costado ese libro para ver si puede estar dentro de mis próximas compras o si voy a tener que esperarme un poquito más para poder conseguirlo así que voy a tratar de que en todo los Buchholz, tener esos datos para compartirlos con ustedes y que pues más o menos se den una idea de cuánto podrían gastar en cada libro estoy fomentando el consumismo no lo sé, estoy fomentando que no leamos críticamente por hacer este tipo de videos en donde solamente enseño libros, no lo sé y me vale madres. Así que si ustedes ya leyeron alguno de esos libros, me gustaría saberlo en la parte de abajo o si compraron algunos libros durante esta temporada otoñal, también me gustaría saberlos. Lectores, ustedes ya saben, espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.